Cinco, seis, siete Una papa, dos papas, tres papas, cuatro Cinco papas, seis papas, siete papas más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 Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Poli puso en la caldera a tomar el té. Lola la tretas así platos, Lola la tretas así platos, Lola la tretas así platos a tomar el té. Yes,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 Seis botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre cinco botellas verdes colgando en la pared Cinco botellas verdes colgando en la pared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 pantalón puesto Un zapato puesto y el otro no Diddle, diddle, dumpling, en mi no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 Pequeño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 somos figuras Puedes vernos en todas partes Somos figuras Pequeña bolpita Perdió sus ovejas y no sabe dónde encontrarlas Deja las quietas y vendrán a casa meneando sus colitas Pequeña Botip buscó a sus ovejas pero no sabía cómo encontrarlas Miró a todos lados de aquí y allá, aún no podía encontrarlas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 Hicimos tarea, mami, dinos que sí